Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar, alegría en estas fiestas porque ya es Navidad. Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar, alegría en estas fiestas porque ya es Bienvenidos niños y niñas, somos los cascanueces y aquí, entre las montañas, vivimos todos juntos en el gran castillo de madera de colores. Colores muy variados, cubos anaranjados, cilindros amarillos, Chiripop, chiripop. Somos los cascanueces habitantes del castillo, orfebres y soldados. Mira qué empresa. Y ahora os mostraré cómo estamos decorando el castillo para la gran fiesta de Navidad. Llegó el momento de decorar. regalos como lo pasamos engaladamos nuestro castillo de color y es impresionante ¡Se esperamos! ¿Sabéis cómo avisamos de que la fiesta ya está lista? Encendiendo la nuez mágica. Los invitados vendrán desde cualquier lejano lugar. Pueblos, villas y ciudades, bosques, valles y montañas. Nuestro castillo, todo el mundo vendrá A la gran fiesta del año, al gran baile de Navidad Bailarinas y muñecos de madera y animales también La gran bota de colores, ¿quién se lo quiere perder? ¡La fiesta va a comenzar! ¡Todos listos para bailar!